Thank you Saludos y muy, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra primera transmisión de Library Up Date. Nos encontramos sumamente contentos de poder llevar a cabo este nuevo espacio en el cual podremos conectar con toda nuestra comunidad académica de manera más específica con nuestros estudiantes y con la facultad. El propósito es poder conectar, crear este espacio para dar a conocer los servicios, noticias, actualizaciones de las herramientas también que tenemos a disposición de toda nuestra comunidad la frecuencia de estas transmisiones serán dos veces al mes el primer martes y el tercer martes de cada mes a las 7 de la tarde o de la noche según usted nos esté sintonizando mi nombre es Rode Suriano suárez soy bibliotecaria en el área de referencia virtual y estoy sumamente contenta de que por fin se nos dio esta oportunidad de poder conectar con ustedes por este medio Así que, ¿qué les parece si damos inicio formalmente con nuestra transmisión? ¡Bienvenidos! Sí, a todo color. Bienvenidos a Library Update. Mi nombre es Rode Suriano, como lo mencioné al principio. En el día de hoy no me encuentro sola. Estoy muy bien acompañada y quiero dar la bienvenida a la primera persona que nos estará acompañando en esa transmisión. Y se trata de nuestra amiga y directora, Aixa Vega. Aixa, bienvenida a Library Or Update. Hola Rode, saludos, saludos a toda la comunidad universitaria, estamos tan felices de iniciar este nuevo proyecto, estamos emocionados porque es la primer, el primer eh, sí. Facebook Live que tenemos en la biblioteca, así que estamos haciendo historia en esta noche y estamos sumamente emocionadas y agradecidas a Dios por esta hermosísima oportunidad de poder conectar con ustedes, bienvenidos a nuestro primer Library Update. Gracias, a Aixa. Pero, Aixa, ¿qué te parece si entonces traemos aquí al Spotlight a nuestra tercera invitada de la noche de hoy? ¿Qué tú crees? Claro que sí, nuestra compañera. Nuestra Yvelis. compañera, Ibeliz Vélez. Buenas noches, Ibe, ¿Cómo estás? Buenas noches, Roda. Buenas noches, Aixa. Y buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Le damos una bienvenida y esperamos que esto pueda servir, ¿verdad? Para que todos puedan conocer... ¿Qué tenemos en la biblioteca para cada uno de ustedes en nuestra comunidad universitaria? Así que bienvenidos todos y continuamos. Excelente, entonces. claro que sí, excelente. Como pueden ustedes ver en sus pantallas, somos las tres bibliotecarias que ofrecemos servicio a nuestra biblioteca Denis Soto. Pero chicas, ¿qué les parece si compartimos con nuestros amigos que nos acompañan lo que vamos a estar compartiendo de información en la noche de hoy? Claro, Brode. Entre las cosas que vamos a hablar esta noche vamos a conocer un poquito mejor al personal de la biblioteca. Bueno, sí. hemos pasado casi dos años un poquito desconectados gracias a la pandemia y quizás no hemos tenido esa oportunidad de interactuar con el personal de la biblioteca. Así que uno de los objetivos de esta noche es que ustedes conozcan un poco más del personal de la biblioteca y las funciones que cada uno de nosotros ejercemos aquí. Excelente, ¿y qué más tendremos? Bueno, además de eso, queremos hacer énfasis en uno de los servicios que está ofreciendo la biblioteca en este momento, y es el servicio de referencia virtual. Y podemos entonces esta noche eh, aprender qué es la referencia virtual y cómo ustedes pueden hacer uso de ese nuevo recurso que tenemos para todos ustedes sumamente importante y también al finalizar con nuestro eh, todo lo que vamos a compartir con ustedes en la noche de hoy vamos a tener una sección de preguntas y respuestas así que si usted tiene alguna pregunta que desee realizarnos a nosotras en vivo pues este es el momento en el cual usted puede ir escribiendo en el chat su pregunta y al finalizar con la programación estaremos contestando cada una de ellas importante información que sea en relación a la biblioteca de Denis Soto. Perfecto. Así que, ¿les parece, chicas, este, y los amigos que nos están viendo en este momento, si podemos entrar entonces a conocer un poquito más en detalle al personal? Ya les mencioné pues que no hemos podido estar, muchos de ustedes han estado a distancia, eh, muchos no han podido estar en la biblioteca, así que quizás están un poquito eh, desconectados con quiénes son las personas que estamos aquí en la biblioteca ofreciendo el servicio, de hecho presencialmente y también virtual, pero ustedes van a conocernos un poquito mejor. Ya nos hemos presentado nosotras tres, eh, Rode, nuestra referencista virtual, y Belis nuestra bibliotecaria de catalogación y está su servidora, la directora de la biblioteca pero como les mencionamos tenemos otro personal también así que queremos que ustedes conozcan cada uno de ellos y estas funciones que realizamos aquí así que adelante Claro que sí, pero Aixa, ¿qué le parece si mencionamos, antes de pasar al video, que nos, aparte de nosotras como bibliotecarias, tenemos el apoyo de algunos compañeros? Como por ejemplo, ¿quién? Pues precisamente cuando ustedes entran a la biblioteca, a veces lo vemos en recepción, a veces lo vemos en reserva. A nuestro compañero Tommy Arroyo, todos lo conocemos en la universidad como Tommy Arroyo, y él siempre nos recibe muy amablemente y nos dirige a los servicios, ya sea de acceso a las, al centro de comput a las computadoras o a los préstamos de reserva y circulación. Así que ya saben que la primera persona que nos recibe generalmente al frente va a ser el señor Tommy Arroyo. También, a veces un poquito tras bastidores, están nuestras dos asistentes administrativas. Tenemos a la señora Judith Machado. Judith Machado es la asistente administrativa de la biblioteca. Y ella, pues, nos ayuda muchísimo en diversas funciones que ella realiza en la oficina. Y además, tenemos a la señora Marlene Villanueva. Ella es nuestra asistente administrativa del área de catalogación. Y trabaja un poquito más directamente con, con nuestra bibliotecaria de Ibelis Vélez. Están ellas trabajando juntas en ese procesamiento de libros. Así que hay, entre estos tres compañeros y nosotras tres, completamos todo el stand de la biblioteca, que estamos aquí siempre a su servicio. Pero ahí cerró de qué tal si le presentamos un vídeo para que todos nuestros amigos no solamente sepan los nombres, sino que puedan ver los rostros de todas las personas que trabajan en la biblioteca y que puedan conocer un poquito de, de, de las labores que cada uno realizamos en nuestra biblioteca, así que adelante con el vídeo. Me parece muy bien, así que vamos a pasar al video del personal de Biblioteca. Hola, soy Aixa Vega, la directora de la biblioteca. Como parte de mis responsabilidades, coordino y superviso los servicios de la biblioteca de manera que podamos ofrecerte las herramientas necesarias para que puedas realizar tus trabajos académicos con el mayor éxito posible. Además, trabajamos en colaboración con la Administración de la Universidad y los profesores para que puedas tener el mejor servicio disponible en nuestra biblioteca. Estamos aquí para servirles. Hola, soy Judy Machado, la asistente administrativa de la biblioteca una de mis funciones variables son recibir las revistas y libros para que estos sean catalogados. Aparte de que me encargo de los informes y materiales para los empleados y estudiantes. Estamos aquí para servirles. Mi nombre es Tommy Arroyo. Soy el asistente de reserva. Estoy aquí a sus órdenes para cualquier préstamo de libros de circulación o de reserva. Hola, soy Marlene Villanueva. Soy la asistente administrativa de catalogación aquí en la biblioteca. Mi trabajo es procesar los libros desde que llegan para que ustedes los puedan utilizar. Cuando llega el libro, lo entro en la computadora, toda la información que es necesaria y para que ustedes puedan después buscarlos en el catálogo y, o en los anaqueles donde se ubican los libros. A los libros se les pone labels, se les pone tarjetas para que puedan utilizarlos bien. También preparo unas tarjetas para nuestro archivo aquí en nuestra oficina para nuestro uso. Hola, mi nombre es Iberis Vélez, soy bibliotecaria de catalogación y mi función es preparar los registros que van a describir los libros que aparecen en el catálogo de la biblioteca. Esto incluye la descripción física, los temas del libro y el número de clasificación que te va a ayudar a encontrarlo en el Anakel. Mi nombre es Rodés Suriano Suárez, soy referencista virtual y parte de mis funciones es poder ayudar, instruir y asesorar a cada uno de los usuarios y de esa manera satisfacer cada una de sus necesidades de información. ¡Bienvenidos! Muy bien, espero que ustedes ya hayan visto y conocido parte del personal. Los que no habían conocido ya los acaban de conocer. Y recuerden, el personal de la biblioteca les espera aquí con deseos de ayudarles y de cualquier situación que, que tenga que ver con la búsqueda de información o los, usos de, el, el, los servicios que estamos prestando aquí en la biblioteca. Siempre estamos aquí a la orden. Deseamos verles y poder servirles en cualquier momento que ustedes crean necesario. Así mismo es, así que ya lo vi, ya lo vieron, ya nos conocieron, cumplen, ya conocieron las funciones también de cada uno de nosotros, así que si nos ven por los pasillos de la universidad, por el comedor, por el dormitorio, por cualquier lugar de la universidad, usted pueda tener la confianza de acercarse y hacernos cualquier pregunta referente a la biblioteca. Chicas, pero hablamos al principio de un servicio que es relativamente nuevo. Aixa, no sé si nos quieras hablar un poquito sobre ese nuevo servicio. Bueno, Rode, pues mira, algo más que vamos a presentar esta noche es precisamente los servicios de referencia. Recuerden que estamos presencialmente, que nos pueden visitar en cualquier momento y van a conocer un poquito más los horarios y todo eso, un poquito más en detalle. Pero... Este año, eh, de manera especial, o sea, desde el año pasado ya es, empezamos a dar nuestros primeros pasos, pero estamos haciendo una promoción especial este año porque queremos que todos conozcan de manera directa y bien específica nuestro servicio de referencia virtual. Eh, es algo que estamos muy felices de tener. Eh, creo que la época, los tiempos demandan otro tipo de servicios y yo creo que nuestros clientes también Siendo que muchos están remoto, a, a distancia o sencillamente están en el dormitorio, pero no quieren bajar a la biblioteca <risa> porque es más cómodo eh, hacer la tarea quizás en ese momento desde el dormitorio. Así que no hay problema, nosotros estamos ofreciendo de manera especial este servicio de referencia virtual. Así que eh, quizás Rode nos pueda decir, ¿La diferencia que tenemos entre referencia virtual y referencia presencial? Bueno, la referencia presencial se ofrece desde las facilidades de la biblioteca, presencialidad, como lo teníamos, ¿verdad? Antes de la pandemia. Tan pronto la pandemia llegó, pues la biblioteca se adaptó a la situación en la cual estábamos enfrentando. Así que así es como surge la parte de la referencia virtual. ¿Qué es la referencia virtual? Bueno, la referencia virtual es un servicio en línea que facilita la comunicación entre el usuario, es decir, el estudiante y el bibliotecario. Este servicio es sincrónico, es decir, que permite realizar la consulta en tiempo real sin necesidad de estar físicamente presente. Como lo decía Aixa, usted puede estar desde el dormitorio, desde cualquier parte del mundo y puede solicitar este servicio en nuestra biblioteca. Este servicio se encuentra disponible desde la página de nuestra biblioteca. Bueno, bueno, ¿Y qué les parece entonces si mejor no les demostramos cómo es este servicio y cómo lo pueden utilizar para que lo puedan ver directamente funcionando eh, a todos los que nos están viendo? Me parece excelente, Ive, que podamos hacer esta demostración. Entonces, quiero confirmar, me gustaría confirmar si están viendo en pantalla lo que en este momento estoy compartiendo, que se trata de la página principal de la institución. De Muy bien, la estamos viendo. Excelente, gracias, Aixa. Bien, como acabo de mencionar, me encuentro entonces en la página oficial de la Universidad Antillian University. Como pueden observar, casi en la parte central, casi más a la derecha, se encuentra la opción de biblioteca. Vamos a ingresar a la página de la biblioteca y ahora mismo ya estamos aquí en nuestra página, Biblioteca Soto, en la cual ustedes después con mayor detenimiento podrán explorarla, familiarizarse con los recursos que ofrecemos desde nuestra página. Bien, hoy queremos hablarles sobre cómo realizar ese proceso de consulta en referencia virtual. Como pueden observar del lado derecho en la parte inferior de nuestra página se encuentra un widget. Este widget hay un recuadro que nos indica que hay un referencista o un bibliotecario listo para poder ofrecer el apoyo que el usuario necesita. Tiene dos opciones de iniciar el chat y decir no gracias porque no va a requerir de este servicio en ese momento. Bien, vamos a hacer una demostración. Vamos a iniciar, presionar, a iniciar el chat. Y como pueden observar, hay varias cajitas en la cual se les está solicitando que respondan cierta información específica. Para este ejemplo, nos están solicitando el nombre y apellido. Así que voy a ingresar mi nombre y apellido, Rode Suriano. Y además también me está solicitando el correo electrónico electrónico institucional. Es sumamente importante, chicos, que nos faciliten el correo electrónico institucional porque es el medio en el cual vamos a mantener un contacto con ustedes. Así que les instamos a utilizar su correo electrónico institucional y a revisar con cierta frecuencia ese correo porque, como mencioné, es el medio de comunicación. Además, porque al final voy a estar mostrando que usted puede solicitar la conversación que se creó en esa modalidad, pero estará llegando entonces a su correo electrónico institucional. Además, también solicita el tipo de usuario. Para este ejercicio es muy probable que no se va a ver la tablita que se despliega con las opciones que les mostramos. Pero para beneficio de nuestra transmisión los estaré leyendo. ¿Cuáles son las opciones referente al tipo de usuario? Pues tenemos la categoría de estudiante subgraduado, estudiante graduado, facultad a tiempo parcial, facultad a tiempo completo, empleado no docente comunidad, etcétera. Sí, como bien escuchaste, este servicio es tanto para estudiantes como para nuestra comunidad, como para nuestra facultad, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Para el ejemplo voy a seleccionar estudiante subgraduado. La siguiente parte es seleccionar la escuela o el departamento al cual tú perteneces. Y las opciones que les presentamos son ciencias empresariales, ciencias y tecnología, educación, enfermería, historia, psicología, teología, terapia respiratoria, CETAI, y si no aplica, pues seleccionamos no aplica. Para el ejemplo, seleccionaré la opción de educación. También tenemos, uh, les estamos un poco ayudando a definir la pregunta que desean realizar. Así que las opciones que mostramos son el solicitar la contraseña para acceder a las bases de datos, como también solicitar la contraseña para el acceso a los libros electrónicos. Además, si tienes algunas dudas sobre lo que tiene que ver con el manual formato APA o Turabian, también puedes seleccionar esa opción. Importante, chicos, los dos manuales de estilo que promueve nuestra universidad es el manual de estilo APA, séptima edición en inglés, cuarta edición en español y el manual de estilo Turabian. El manual de estilo Turabian va más orientado al uso de las disciplinas de historia y teología y el resto de la universidad para el manual de estilo APA. Además, si usted tiene alguna duda o desea eh, obtener información sobre nuestros servicios, es otra de las categorías que puede seleccionar. También pueden solicitar una orientación sobre búsqueda de artículos de bases de datos, o, o también una orientación sobre búsqueda de libros electrónicos. Así que esas son las opciones. También está la opción de otro porque puede haber alguna, uh, alguna otra pregunta que no está disponible desde estas opciones. Voy a seleccionar la opción de información sobre servicios para el ejemplo de hoy. Y por último, nos hay una caja en la cual se solicita que puedan redactar la pregunta, pero ojo, es bien importante que puedan hacer su pregunta de manera precisa, concisa, que estén claros qué es lo que desean preguntar porque de esa manera el bibliotecario en turno podrá ser más rápido, eficiente, conciso en responder su consulta. Así que para este ejemplo yo voy a escribir cuál es el horario de servicio presencial. Al principio mencionamos que tenemos dos modalidades, presencialidad y virtual. Entonces presionamos la opción de iniciar chat. Inmediatamente presionamos esa opción, un bibliotecario en turno estará ofreciéndonos una bienvenida. Antes de eso quisiera mencionar unos puntos que son sumamente importantes a recordar y es que les sugerimos que ustedes puedan activar la bocina para que entonces, cada vez que el bibliotecario eh, ingrese un mensaje, puedan escucharlo. Así que en la parte de arriba, como tengo ahora mismo mi cursor, lo vamos a activar para que entonces, cada vez que en este caso, Ibe nos conteste, podamos escucharlo. Además, también, eh, una de las bondades que este servicio tiene es que podemos adjuntar documentos. En la parte de abajo podrán observar al lado donde dice enviar, subir archivo. Si, de, si en algún momento desean que veamos algún documento o alguna imagen, esta es la opción por la cual usted puede entonces subir la información para que podamos entonces acceder, ver y responder. Ahora bien, ya Ibe nos ha contestado, nos dice, bienvenido, bienvenida al servicio de referencia virtual. ¿Cómo podemos ayudarte? Y entonces vamos a escribir nuestra pregunta. Y es, la pregunta era, solicitar el horario de, de, horario de servicio presencial. Y en la parte de abajo dice enviar. Entonces, nuestra bibliotecaria, que es Ibelis, estará contestando y nos da la, la respuesta a nuestra pregunta. Y nos dice, nuestro horario de servicio presencial es de lunes a jueves de 7 y 30 a 8 y 30, viernes de 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y domingo de 3 PM a 8 de la noche. Así que ella ha contestado nuestra consulta, pero nos pregunta, ¿algo más en que podamos ayudarte? Pues, sí, me gustaría entonces ahora conocer el horario de servicio virtual. Es un ejemplo de lo que estamos realizando en este momento. Entonces, Ibelis nos va a contestar en este momento con la respuesta que estamos buscando. Perfecto. Así que ya nos ha contestado. Claro que sí. Nuestro horario de referencia virtual es de lunes a jueves de 9 de la mañana a 8 de la noche, viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y domingo de 3 y 30 a 7 y 30 de la noche. Como pueden observar, trabajamos. Todos los días, excepto el sábado, porque el sábado, ¿qué, ¿qué día es, Aix, el sábado? El día especial de comunión con nuestro Dios. Es, es el día de la cita especial con Dios. Así mismo es. Es Así que ese día nosotros descansamos y es el día que dedicamos nuestras labores, nuestros pensamientos eh, al Señor. Así que bueno, dicho esto, hablando sobre el horario, pues ya eh, nos vuelve a preguntar nuestra bibliotecario ¿algo, algo más en que podamos ayudarte. Eso sería todo. Muchas. Ay, pensé que estaba escribiendo y no. Eso sería todo, punto, muchas gracias. Y entonces, nuestra bibliotecaria nos está solicitando algo muy importante. Al cerrar esta conversación, agradeceremos que puedas evaluar el servicio recibido. Eso es bien importante que puedan realizarlo, porque de esa manera, nosotras evaluamos de qué manera estamos ofreciendo nuestro servicio, si está siendo realmente pertinente, si está siendo rápido, efectivo, etcétera, etcétera. Así que, ella se despide, me dice, fue un placer hacer ayudarte vuelve pronto y puedo terminar diciéndole gracias así que puedo cerrar este chat y como lo cierro en la parte de arriba como puedo pueden observar estoy indicando con mi cursor terminar chat, en la crucecita que está en la parte de arriba. Entonces, presionamos sobre esa opción y automáticamente pudieron observar que en la parte de abajo sale la evaluación del servicio. Así que hay unas opciones, hay unas caritas, hay cuatro caritas para poder evaluar el servicio, desde excelente, bueno, regular, pobre. Así que aquí en la parte de arriba dice gracias por comunicarte con nosotros, ¿cómo evalúas nuestro servicio? En este caso, voy a evaluar como excelente y si deseo añadir algún comentario o alguna sugerencia en ese espacio, lo podemos realizar. Puedo para este ejemplo escribir servicio excelente. Así que antes de enviarlo, Observen bien lo que mencioné al principio referente al correo electrónico institucional. Abajo de donde yo escribí algún comentario, está la opción de solicitar el envío por correo electrónico, la transcripción de este chat. Así que si estoy interesada, lo selecciono. Y va a llegar tan pronto. Yo finalice entonces con este chat a mi correo electrónico institucional. Por eso enfatizo mucho la parte del correo electrónico institucional. A veces en el ajoro no nos dio tiempo de tomarle una foto quizás con el celular para recordar el horario. Uh, a lo mejor no lo apunté en, con el papel. Entonces de esta manera puedo recordar la conversación, puedo recordar quizás... Los enlaces, si me llegaron a compartir enlaces, todo está a detalle. Así que lo que hace falta es enviar evaluación, que lo vamos a hacer ahora mismo en la parte de abajo. Y hemos entonces finalizado con el proceso de conversación con nuestra bibliotecaria en turno. Para cerrar el chat, aquí mismo, como pueden observar, aquí, aquí casi al final dice la opción de cerrar chat. Inmediatamente hemos finalizado entonces con este proceso de iniciar chat. Rápidamente voy a pasar a mi correo electrónico para mostrarles cómo estarían recibiendo entonces eh, la conversación realizada con su bibliotecario. No sé si Aixa me pueda confirmar en este momento. Pasé a mi correo electrónico institucional. ¿Se puede ver no en pantalla? Okay. No, todavía no lo vemos. Perfecto, entonces para eso voy a, a terminar de compartir, para volver a compartir. Permítanme tantito, voy a compartir ahora mi correo electrónico para que puedan ver cómo estarían recibiendo entonces su... Conversación. ¿Ahora Aixa, sí? me, perfecto. Como pueden ¿Ahora? observar, gracias a IXA, aquí en primer lugar aparece referencia virtual. Lo seleccionamos y miren, aquí está la conversación completa, aquí está el horario, por si lo llegase a olvidar, no lo apunté, no le tomé una foto, pues puedo recordarlo por este medio. Así que, en esencia, ese es el proceso para llevar a cabo eh, una consulta en la modalidad virtual, referencia virtual, utilizando el chat. Y, eh, y también, Roda, quería añadir que uno de los componentes que a mí me gusta mucho de... La referencia virtual es que también nos permite, cuando ustedes necesitan más detalles eh, de las búsquedas, nos permite, inclusive, hacer una videoconferencia en Zoom con ustedes. Eh, hay momentos que es más fácil ver que escribir y escuchar. Así que este chat tiene esa, esa ventaja que podemos conectarnos ahí inmediatamente. Usted puede, puede escribirnos y decirnos, eh, ¿me puedes mostrar a través de Zoom cómo puedo hacer este proceso? O el bibliotecario, si, si nosotras nos damos cuenta de que usted necesita más información, le podemos preguntar, ¿te gustaría que hiciéramos una videoconferencia para poderte explicar mejor este procedimiento? Así que sepan sí. que tenemos esta bendición también. Exacto, porque muchas veces no es lo mismo dar o seguir instrucciones, por ejemplo, por teléfono o por un correo electrónico, a que si lo hacemos por medio de una videoconferencia. Y como bien mencionó Aixa, esta plataforma sin tener que salirnos del chat, se les hace, ¿verdad?, llegar un enlace de Zoom y nos vamos en vivo así en cámara y realizamos el proceso paso a paso y podemos contestar cada una de las las preguntas que el usuario pueda tener al momento, en tiempo real, como lo dice la definición. Definitivamente. Yo estoy sumamente contenta de poder que podamos ofrecerles este servicio de referencia virtual. Y no sé si ustedes han visto porque nuestra compañera rode nos manda algunas notificaciones, anuncios, y hemos visto cómo algunos de nuestros usuarios se han mostrado muy satisfechos con este servicio que les estamos ofreciendo. Les invitamos a ustedes a probarlo. Eh, cada vez que ustedes tengan que hacernos una consulta, ya saben que tenemos este servicio disponible y que está a disposición pues, de la comunidad, eh, sean empleados, profesores, estudiantes. Todos están bienvenidos a utilizar nuestros chats. Asimismo, y a Ixa e Ibe algo importante que queremos comunicar en la noche de hoy es que próximamente estaremos enviando un tutorial en papel en formato PDF de estos pasos que acabamos de realizar para beneficio de toda nuestra comunidad también. También esta grabación o esa transmisión, mejor dicho, quedará grabada en nuestra página de Facebook. Así que podrán eh, ingresar a nuestra página de Facebook y buscar nuestra transmisión y repasar el proceso que acabamos de compartir. Algo importante que también eh, es eh, verdad eh, oportuno decirlo es que cuando nos encontramos fuera de horario, ¿qué pasa, Ibe? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Cuando está fuera de horario, si el servicio no está funcionando eh, del chat, eh, eh, va a aparecer en el, el, el widget del chat. Usualmente aparece cuando está activo tres puntitos en el medio del widget. Cuando no está activo, pues entonces lo que le va a decir es que se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico para las consultas de referencia virtual. Y ese correo electrónico es library.ua punto edu lae@ua.edu lo vamos a poner rápidamente sí, vamos en nuestra a poner allí y allí puede hacernos la pregunta también y entonces cuando estemos nuevamente en nuestro horario de servicio pues la, la bibliotecaria en turno en ese momento va a estar revisando cuáles son los correos electrónicos que hemos recibido con consultas y se estarán respondiendo en orden de llegada Así que para eso debemos estar pendientes cuál es el horario de nuestra referencia virtual y cuál es el horario de la referencia presencial. Pero es importante que sepan los horarios para que sepan que si en algún momento eh, el chat no está disponible, recuerden que eh, lamentablemente ya el, el servicio de, de referencia virtual ya no está disponible en ese horario. Pero tan pronto se reanude, el próximo día que se reanude el servicio, vamos a estar atendiendo entonces esas consultas que entren a través de library.ua.edu. Pero, mientras esté disponible el chat y esté en línea el chat, les invitamos a que ese sea el medio virtual que utilicen para comunicarse con nosotros. Eso es así. Y recuerden que van a estar recibiendo las contestaciones. ¿A dónde, Aixa. <risa> A su correo institucional. Es bien importante que recuerden que nuestra conexión electrónica en, en, en cuanto a correos con ustedes siempre va a ser su correo institucional. Eso es bien importante. Ya ustedes vieron en la demostración que Roda les hizo, cómo nos podemos conectar, cómo ustedes pueden recibir esa, ese chat, la transcripción de su chat a su correo institucional, pero tiene que ser específicamente su correo institucional. Además, deben estar muy atentos a ese correo para que reciban las actualizaciones de nuestros servicios, nuestros anuncios de, de las actividades o los servicios que estamos ofreciendo. Es bien importante. Ese es nuestro medio principal de comunicarnos con ustedes. Así que estén bien atentos a su correo. Y otra cosita, el, el servicio del chat, pues sabemos que es bastante reciente, aproximadamente del mes de septiembre, ¿verdad? Fue que empezamos más o menos y que lo pusimos ya a funcionar, pero eh, constantemente le estamos haciendo revisiones, a veces le añadimos algunas cositas, los mejoramos, así que estén pendientes porque cualquier cambio, cambio perdón, que hagamos, eh, si es un cambio que, que, que va a verse algo totalmente diferente en el chat o que va a tener que añadir algo más a través de, de los medios que estamos utilizando, a través del correo electrónico, a través de esos anuncios que ponemos tanto en Facebook como en el correo electrónico, eh, le vamos a estar explicando, ¿verdad?, cualquier cambio pertinente en el chat y si hay alguna otra cosa nueva que hayamos añadido, pues ahí la va a recibir y tal vez en algún próximo Library Update también se lo podríamos explicar. Así que estén pendientes porque, como les dije, eso está constantemente en revisión y podremos quizás ir cambiando algunas cositas y añadiendo otras. Ese es así como ejemplo. Más adelante vendrá la sección de preguntas frecuentes, en la cual usted, antes quizás de ingresar al chat, podrá ingresar a la sección de preguntas frecuentes, porque a lo mejor su pregunta pueda estar ahí. Así que, como acaban de mencionar mis compañeras, revisen el correo electrónico institucional, que es el medio de comunicación, con la biblioteca, con todos los cambios que puedan haber, con todas las actualizaciones que podamos tener en la biblioteca. Roy, y quiero aprovechar la oportunidad, ya que ustedes están conectados a través del Facebook de la biblioteca en esta ocasión, que lo revisen de cuando en cuando porque también allí se presenta información valiosa de la biblioteca. Así que ya que están conectados al Facebook, pues les invitamos a que sean parte de nuestros seguidores de Facebook. Eh, que con mucho amor nuestra compañera Rodel Suriano ha creado esta página y envía las actualizaciones a nuestra página de Facebook. Así que les invitamos a ser seguidores de nuestra página también. Así mismo es. Pues, compañeras, ya hemos hablado o hemos dado a conocer el personal y sus funciones de la Biblioteca de Erisoto. Ya hemos hablado sobre el servicio de referencia virtual, hemos hecho una demostración de cómo realizar esa consulta. ¿Qué nos falta? Bueno, quizás ustedes se quedaron con alguna duda eh, de lo que hemos hablado en esta, en esta ocasión. Así que siempre, eh, como mencionamos, llegan preguntas frecuentes, aunque en un momento más adelante va a ser parte de nuestro chat, pero en este momento queremos este, mencionar algunas de estas preguntas que nos, llena, que nos llegan frecuentemente. Como, como ya mencionamos, ¿cuál es el servicio presencial? Así que vamos a recordarlo, este, rodes si y por favor, nos recuerdas eh, cuál es el servicio presencial, porque recuerden que la universidad está abierta, que la biblioteca está abierta, que el personal está aquí para, listo, para prestarles los servicios que ustedes necesitan aquí en la biblioteca. Así que ¿Cómo? si por favor nos comentas, nos mencionas ese horario. Claro que sí. Vamos a hacer un, un resumen de lo que hemos hablado en cuanto a la modalidad de servicios. Tenemos dos, el presencial y el virtual. La pregunta podría ser, ¿cuál es el horario de servicio presencial? Que es una de las preguntas que constantemente nos llegan al chat o por correo electrónico o por teléfono. Así que no se sé, ibe si nos puedes compartir por favor ese horario. Bueno, parece Sí, que nuestra claro gente... está. La okay. eh, biblioteca sí está abierta, sí estamos recibiendo estudiantes, no necesitan cita, no necesitan eh, llamar con anticipación, estamos aquí para recibirles lunes a jueves de 7 y 30 a.m. a 8 y 30 de la noche, los viernes de 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. Así que repito, lunes a jueves 7 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la noche viernes, 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde, y domingo también, de 3 de la tarde a 8 de la noche, ese es nuestro horario de servicio presencial la biblioteca está abierta, y estamos listos para recibirle durante ese horario pues, es? Es, también también este, estaba pensando que de, de las otras preguntas que nos llegan frecuentemente, es también eh, saber el horario de este servicio de referencia virtual Así que nos gustaría que también nos recuerdes, aunque ya lo hemos mencionado un poquito, este servicio de referencia virtual. Y pues, como ustedes ya saben, nuestra referencista virtual principal es la señora Rode Suriano. Eh, sí. Nosotros también a veces intervenimos, pero ella está más frecuentemente con ustedes. Así que, Rode, mencionanos cuál es ese horario del servicio virtual. Claro que sí. El servicio virtual también se ofrece de lunes a jueves a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Corrido 9 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a jueves. Los viernes de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y domingo también ofrecemos servicio en domingo de 3 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Muy bien, gracias, Rode, gracias eh, por todos estos, estos detalles tan importantes para nuestros clientes y usuarios de la biblioteca, y, y por todas las cosas que haces en nuestro favor. Adelante. Claro, todos somos un gran equipo, todas nosotras ofrecemos ese servicio, también nuestros compañeros, que hemos mencionado al principio, Judith Machado, Marlene Villanueva, eh, Tommy, también, Tommy, y también nuestros estudiantes de estudio y trabajo, ¿verdad, Aixa? Tenemos varios estudiantes, espero no olvidar este, alguno de ellos, pero entre ellos tenemos a Nashali, tenemos a Naravi, tenemos a Tanisha, tenemos a Dayoni, tenemos a Daniel, tenemos a Brian, Esteban. Estos son nuestros estudiantes asistentes y ellos... Eh, Hacen el máximo porque ustedes reciban el mejor servicio de su parte. Así que estamos felices de contar con ellos también, porque su servicio y su apoyo en nuestras funciones en la biblioteca es muy importante. Así Si nos, visitan, si nos visitan a la biblioteca, ¿verdad? Pues probablemente van a ver a uno de ellos trabajando en su turno. Además de todos los, los demás empleados que estamos, eh, ya sea en nuestras labores presenciales o virtuales, de alguna forma vamos a poder atenderle. Así que solo les invitamos a que, a que sí, que nos visiten de una forma u otra, presencial o virtual. Y aquí vamos a estar para, para ayudarles en lo que necesiten, en, en, en sus eh, necesidades académicas ¿verdad? De, de, de información para que puedan entonces tener éxito en, su, eh, en sus clases. Y eso es muy importante. Deseamos que ustedes tengan éxito. Y para eso, uno de los servicios que les ofrece la universidad es los son los servicios de la Biblioteca de Disoto. Muy bien. No sé si, si, Rode, puedas darnos un repasito de los pasos principales para conectarnos al chat, haciendo así ya como, como ese repasito de lo que vimos hoy. Ya ustedes lo vieron, pero vamos a decírselos, a repasárselos eh, rápidamente allí para que ustedes lo recuerden bien. Claro que sí. Recuerden ingresar a la página principal de nuestra universidad, Antillian University, y en la parte superior, casi derecha, está la opción de biblioteca. Ingresen por ese medio y en la parte de abajo del lado derecho van a encontrar el widget que se va a activar automáticamente, presionar iniciar chat y llenar entonces todas las preguntas que les solicitamos porque es sumamente importante esa información para nosotras y la recomendación en llenar esa información es correo electrónico institucional y realizar su pregunta de la manera más sencilla, concisa, precisa, para que de esa manera podamos ser más eficientes al momento de contestar su consulta. Recuerden que uno de los beneficios que tiene el chat es que podemos realizar videoconferencias en el cual nos pueden ver, nos pueden escuchar, podemos compartir pantalla y pueden ver el proceso paso a paso para contestar la inquietud, la consulta que usted pueda tener. Recuerden activar. La bocina para entonces escuchar cada vez que el bibliotecario contesta y usted entonces pueda contestar rápidamente. Además, recuerde evaluar el servicio al finalizar nuestra eh, consulta porque es sumamente importante para nosotras conocer cómo es evaluado, cómo lo estamos haciendo y qué podemos mejorar del servicio. ¿Algo más, chicas, que se me esté olvidando, que sea importante mencionar ahora? Creo que hemos abarcado bastante y, y yo estoy contenta eh, de que podamos brindarle esta información a ustedes y esperamos nuestro deseo, mira, servirles de todo corazón, de verdad, que somos, estamos tan felices de poder recibirles, ya sea de manera presencial como de manera virtual. Asimismo, y vea algo que quieras añadir referente al servicio de referencia virtual. Nada, creo que ya en este momento ¿verdad? hemos cumplido con por lo menos los objetivos que nos propusimos con esta primera transmisión. Conocieron a todo el personal de nuestra biblioteca, saben cuál es la labor que realizamos cada uno de nosotros y además de eso le presentamos esa nueva modalidad de la referencia virtual, que donde quiera que usted esté y tenga una conexión a internet, va a poder comunicarse con nosotros, una bibliotecaria le va a estar atendiendo y puede... Eh, hacer uso de todas la, la, las, eh, las herramientas que ya se le mencionaron a través de ese chat y recuerde siempre su correo institucional es donde recibirá cualquier consulta o cualquier eh, eh, otra eh, contestación que amerite eh, a, a, a su consulta a través del chat o a través del correo electrónico. Así que nada, está disponible para ustedes, esperemos que le puedan dar uso porque está disponible y sé que es una buena herramienta para todos ustedes. Y tú mencionaste algo que yo quisiera destacar en este momento, y es que desde donde usted se encuentre en cualquier eh, lugar, parte del mundo, puede conectar con nosotros en nuestro horario de Puerto Rico. Así que eso es bien importante porque nuestra universidad se destaca por tener estudiantes de diferentes países y muchos de ellos se encuentran de manera presencial y muchos de ellos se encuentran ya de manera a distancia. Así que este servicio es para los de casa y fuera de casa, fuera del país, así que... Recuerden que los horarios que presentamos son obviamente pues horario eh, de Puerto Rico, así que tomen eso en cuenta si está fuera de Puerto Rico o en las diferencias de horario para saber si está disponible o no ese, en ese momento el chat. Uh -huh. Importante. Muy bien, creo que hemos cumplido con los propósitos que teníamos en nuestra primera transmisión. Chicas, ¿qué les parece si entonces empezamos a despedirnos de Pero todos? Pero antes, quiero que nos recuerdes cuando nos conectamos de nuevo, Roderick. Sí, claro que sí. <risa> bien, pues la próxima transmisión la estaremos realizando el 15 de marzo a las 7 de la tarde, de la noche, hora de Puerto Rico por este mismo lugar por Facebook. Nos pueden buscar por Biblioteca de Minnesota, por Antillian Library y este será nuestro próximo encuentro en este mismo lugar. Así que les, les, esperamos? Esperamos. les esperamos, les esperamos en la esperamos, próxima ¿eh? transmisión. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por tomarse el tiempo en vernos, escucharnos y realmente deseamos invitarles para que nos acompañen. Entonces, la próxima transmisión, y vuelvo y repito, será el 15 de marzo a las 7 de la tarde. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones y estamos para servirles.